Bienvenidos a mi canal. En este video les voy a estar haciendo estos dos iconos de la Navidad, Papá Noel y Rudol. Rudol el Reno, que los reciclé con dos botellas. Están hechos con materiales muy económicos y al alcance de todos. Vamos con la lista de materiales y el paso a paso. Vamos a tomar una botella y una bolita de icopor, Yo ya le había hecho un huequito para que al colocarla quede así presionadita vamos a tomar una cartulina y voy a aplicar a la bolita voy a colocarla mejor, que me parece más fácil vamos a aplicar así el pegamento blanco y con este pincel vamos a esparcir el pegamento voy a colocar murano, voy a esparcirle murano nos quedaría así, ya sequita vamos a tomar foamy y lo vamos a pegar así Ahora voy a colocar tela polar en esta parte, o a pegar. Y vamos a seguir pegando así. En esta parte voy a dar varias vueltas para que me quede más altica. Pegamos acá. Terminamos de pegar. Ahora voy a utilizar esta cinta de perlas. Voy a cortar una parte así, unas partecitas, que voy a utilizar acá. Voy a pegar así. También pueden utilizar perla continua dorada que también queda hermoso. Solo que yo tenía esta cintica. Y vamos a estar pegando en todas estas partecitas, así donde queda como, se ven como empates, pero en realidad no son. Nos quedaría así. En esta parte pegué cuatro filitas. Ahora vamos a tomar tela, estas tela de peluche de ovejas. Ahí les dejé la medida, vamos a pegar así. Voy a utilizar ahora otra tela de peluche que también tenía y voy a cortar una parte. Sería para pegar acá. Vamos a doblar en la mitad y vamos a, a dibujar esta parte así para cortarla que sea pequeña porque que no vaya a quedar muy grande la carita y vamos a pegar acá así voy a aplicar silicona caliente en esta parte de la carita para pegarla bien y ya lo que hacemos es pegar todo, ya lo pegué voy a tomar este peluchito que ya teníamos hecho y lo vamos a pegar acá en esta parte ya acá lo pegué voy a utilizar otra parte de peluche y vamos a hacer, a doblar así para hacer el bigote lo dibujamos y lo cortamos voy a utilizar esta bolita, esta es una número 2 yo voy a pintarla con pintura acrílica, base. acá le di varias pasadas voy a tomar ahora rubor para hacer los cacheticos del papá noel vamos a empezar a pintar la carita a la naricita también le voy a aplicar un poco. Esta iría acá, pero voy a medir acá con la naricita a ver dónde empiezo a dibujar los ojitos. Así. Y dibujamos así dos ovalitos. Vamos a pintar con pintura acrílica blanca. Recuerden dejar secar antes de pintar. Con los otros colores vamos a... Hacer dos punticos en los cacheticos, ya teniendo seco estos dos ojitos, vamos a hacer la parte negra y esta partecita con verde o azul que también queda muy bonito. Ahora con café voy a delinear así, o vamos a delinear así, igual en esta parte donde está el, la parte verde y voy a hacer estas pestañitas así, así y como va quedando de lindo ahora voy a hacer la lucecita de los ojitos voy a hacer otra acá y otro puntico en esta parte voy a tomar el bigote y lo voy a aplicar le voy a aplicar silicona caliente para pegarlo igual acá voy a aplicar la silicona para pegar la nariz si ven que está muy grandecita le pueden mermar voy a hacer otra más pequeñita acá hice dos cejitas con peluche otro peluche que tenía o lo pueden hacer también con tela polar blanca o paño lenci y queda muy lindo así con las cejitas voy a utilizar este esta tela que tenía esa es una tela polar pueden utilizar paño y voy a colocar acá en esta parte que sería parte de la ropita de papá noel voy a cortar acá para pegar en esta parte y acá voy a aplicar silicona caliente y vamos a pegar así en esta parte esta parte la pueden dejar así o pegarle una tapita una bolita y nos quedaría así papá Noel no les parece que quedó muy bello vamos con la segunda idea vamos a hacer a rudol vamos a tomar la botella y la vamos a forrar con peluche yo tenía este peluche cafecito ideal para este muñequito voy a aplicar silicona caliente Esta parte no la vamos a forrar y vamos a forrar toda la botellita. Nos quedaría así y en esta parte. Voy a pegar esta tapita que también lo pueden hacer con el papá del si desean, solo que yo no quise, pues no vi necesario hacerlo. Cortamos, voy a utilizar una bola de copor número 5. También le hice el huequito así que quede al tapar como presionada, que queda presión. La forré con el mismo peluche y vamos a pegar acá La muestro así forradita porque para ahorrar tiempo Para que el video no quede tan largo Pero es fácil Y pegamos así para asegurarla más con silicona caliente Bueno ya teniendo la lista vamos a tomar esta una telita Cualquier telita que tengan para hacer una bufandita yo tenía esta telita y entonces la vamos a hacer así. El largo es como quieran, también pueden hacer una bufanda con lana, con crochet, que también queda muy linda. La pueden hacer con medio punto. Voy a cortar esta parte y vamos a picar así este ladito, que sería para pegar acá. Vamos a amarrar así. voy a asegurarla bien, la voy a pegar acá con silicona caliente y voy a aplicar silicona caliente para pegar esta parte así para este ladito. voy a hacer los mismos piquetes acá Puedo utilizar pompón, dos ojitos móviles y otros dos pomponcitos Vamos a pegar acá el pompón que está como muy grande Pero pueden utilizar otro más pequeño, solo que yo tenía este Vamos a pegar estos dos pompones acá para los ojos Para los ojitos Y pegamos los dos ojitos móviles Yo coloqué los pompones para que se viera como en alto, en alto relieve los ojitos Bueno, nos quedaría así Vamos a tomar ahora Fomi con brillo y Fomi Café Vamos a hacer las orejas. Vamos a hacer así una orejita. Ya ustedes, según la botella, ya miran de qué tamaño es la orejita. Cortamos, hice dos. Las dos orejitas, vamos a aplicar silicona caliente y vamos a forrar. Vamos a cortar y en el centro vamos a pegar así. Vamos a. que está muy larguita, la voy a cortar un poquito. Nos quedaría así, así vamos a hacer esta. Vamos a tomar el foamy con brillo y vamos a dibujar los cuernos por este ladito. Así, miren qué fácil. Cortamos y vamos a cortar el otro. Vamos a repasar y corta Este lo pegué doble, así. Pegué así en otro foamy y lo corté para poder hacerlo doble. Vamos a pegar ahora las orejitas. Pegamos los cuernitos. Aunque me quedo como muy orejón, pero bueno, así le gustó a mi esposo. Nos quedaría así. Vamos a tomar tela polar. Este, no, sí, es como una tela, no, es un peluche como para hacer las ovejitas y doblamos así que sería para pegar acá en esta parte esta es una forma de hacer un gorro fácil vamos a hacer un gorrito pero primero yo pegué esta parte de peluche y ahora vamos a utilizar fomi de 10x10 vamos a cortar así y vamos a formar acá un gorrito un conito que queda como un gorrito pegamos acá voy a cortar esta parte para que me quede bien parejito. voy a aplicar silicona de esta tela polar y vamos a forrar esta bolita de unicel o de icopor y vamos a pegarla acá en la punta del gorro miren qué fácil hice este gorro y pegamos acá en esta parte vamos a aplicar silicona caliente y vamos a doblar así Y nos quedaría así. Aquí corté una boquita con foamy y se la vamos a pegar a, a Rudol. Me parece que queda mejor con la boquita. Ahora vamos a hacer las manitos. Yo ya tenía esta hecha. Aquí corté, cortan dos tiras de foamy de 2 centímetros por 12 centímetros y la vamos a forrar con el peluche si van a utilizar peluche pueden utilizar cualquier telita café pero me parece que queda muy lindo de peluche voy a cortar acá para poder saber dónde voy a cortar enseguida cortamos y voy a pegar este foamy que sería el casquito de Rudolph. Va a cortar acá y pegamos así voy a pulir acá en esta parte vamos a aplicar silicona caliente y pegamos otra parte en foamy negro y vamos a cortar para pulir esta partecita ya están listas las dos manitos. Acá lo que hicimos fue cortar jo en foamy azul y rojo. Y lo vamos a pegar en una bola navideña. Ya teniendo los pegaditos, yo hice un gorrito aquí, hice un triángulo y le pegué telita de peluche. Y ya voy a utilizar un pomposito para pegarlo acá en esta parte y vamos a pegarlo en esta en esta partecita voy a dar vuelta a Rudol y vamos a pegar la primera manito y pegamos la otra pulimos bien atrás ahora voy a ubicar o a pegar o aplicar silicona caliente para pegar la bolita y ya lo que hacemos es pegar así ambas manitos como Rudol la está cogiendo la bolita pueden pegar ahí también en vez de bola pueden colocar un regalito, una estrella lo que deseen, nos quedaría así, voy a meter acá la bufandita y así nos quedaría Rudol ¿no les parece que quedó muy bello? Bueno amigos esto ha sido todo por hoy, espero que las dos manualidades les haya encantado, me parece que son están hermosas y quién va a creer que son hechas con botellas. Manito arriba si te gustó, comparte el video con tus amigos y no olvides suscribirte a mi canal. Hasta la próxima.